Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo, muy buenas noches a todos ustedes. Me alegra mucho poder compartir este espacio de lección divina, este ejercicio de oración, preparando nuestra liturgia dominical. Vamos a darle gracias a Dios por este espacio que el Señor nos permite tener. Hoy festivo, hemos tenido tal vez esp espacios de descanso algunos, compartido con familia, Quiero aprovechar este espacio para agradecerle a mis amigos equipistas, los equipos de Nuestra Señora que nos permitieron pasar un día muy chévere en familia, con amigos, disfrutando este espacio de oración, este espacio de fraternidad, de compartir. Muchas gracias. Gracias por el cariño que nos tienen a nosotros los sacerdotes. No merecemos tanto, pero ustedes eh, se esmeran en manifestarnos su cariño. Gracias. Les agradezco todo, todo su cariño, toda su buena voluntad. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias también a Dios por todas las bendiciones de este día. Han sido tantas, tantas las bendiciones. Cada uno de nosotros, usted y yo, somos depositarios de la bondad y de la misericordia. Dispongámonos pues para este espacio de oración, este espacio de fraternidades, espacio de preparar nuestra liturgia única Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Y vamos a dar gracias, que sea el todopoderoso el que bendiga nuestras vidas, nuestras familias, sea el todopoderoso el que nos ilumine, para que este espacio de oración que tenemos sea para la gloria de Dios. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, llénanos de tu gracia, de tu sabiduría y de tu bendición. Permítenos a entrarnos en el misterio de tu Palabra, que esta Palabra sea lámpara para nuestros pasos. Amén.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 Son cinco pasos que iremos meditando a lo largo de este ratico, que vamos a estar aquí conectados. Incluso le invito para que compartan en la secundaria, con un familiar, con un hermano de comunidad. Pongámonos pues para esta lección divina. Primer paso, la lectura. Bueno, mis queridos hermanos, entonces vamos a exponernos, Biblia hermano, por favor, para este primer paso, que es la lectura este primer momento que el Señor nos permite vivir que es leer qué dice el texto bueno, vamos a disponernos para la lectura aquí tengo este librito minutos de amor eh, vamos a a tener la Biblia también a la mano va a ser muy útil este domingo tendremos, meditaremos San Lucas Domingo 24 de julio, vamos a meditar en San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Lucas 11, 1 al 13. Vamos a escuchar en primer lugar la proclamación. Un día estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Y añadió: Supongan que uno de ustedes tiene un amigo y acude a la medianoche diciendo: Amigo, préstame tres panes, porque ha venido a mi casa un amigo que pasa de camino y no tengo nada que ofrecer. Supongan también que el otro responde desde dentro: ay, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. Les digo que si no se levantan a dárselos, porque su amigo al menos para que no estén molestando. Por eso les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que se encuentra y al que llama, Dios le habla. ¿Qué padre entre ustedes si un hijo le pide un pez le da una serpiente? en lugar del pescado o si tiene un huevo le va una lacra si ustedes aún siendo malos saben dar a sus hijos cosas buenas cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu a todos los que se pierden palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús muy buenos queridos hermanos. vamos ahora a meditar a tomar este libro ustedes tienen minutos de amor o cinco minutos o también la palabra que tengo yo aquí a mi vamos a hacer una segunda lectura este texto recuerden que estamos ante el primer paso que es la lectura la pregunta ¿qué dice el texto vamos a ir leyendo por partes la primera partecita dice una vez jesús estaba orando en cierto lugar cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar como juan enseñó a sus discípulos un detalle que me parece muy importante queridos hermanos y esto es un campanazo para nosotros los adultos. Una vez estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar. Es muy importante el buen ejemplo, queridos hermanos. No se trata de aparentar, no se trata de que nos mostremos, no, no, no. Se trata de que nos presentemos tal cual como somos. Un buen cristiano que ora que ora correctamente, que es honesto, que hace las cosas bien. Ahí está. ¿Qué hace que este hombre le diga a Jesús, Señor, enséñame a orar? Que lo vio orando. Que lo vio orando. Eso es muy importante. Y viene la respuesta de Jesús. La primera parte de la respuesta es cómo orar. Jesús enseña al Padre Nuestro. Es genial, hermanos. Lástima que nosotros a veces, ¿cuántas veces ofrece el Padre nuestro en el día? No, responda ahí echa, a ver. Diga algo cuántas veces. Una vez, dos veces, tres veces. En laudes, en las vísperas, en la misa, ahí van tres. Y si ofrecemos el rosario, pues otras cinco, ocho veces. Ocho veces el Padre Nuestro. Y no falta que pronto, por ahí, en otro momento, volvamos otra vez a través del Padre Nuestro. Entonces, el tema ha es sido siempre que nosotros como que ofrecemos como muy a la carrera, a veces la oración. ¿Cuántas veces ofrezco el Santo el Padre nuestro? Escríbalo, por favor. Después de enseñar el Padre nuestro Jesús, da unas lecciones, unas parábolas. La primera parábola, un amigo que viene, tiene una visita y se va de su amigo y le dice, venga, venga hermano, présteme es que ha llegado una visita y no tengo con qué atender, no tengo nada para ofrecerle. A ver, si no le ayuda porque es el amigo, por lo menos, pues este como me despierta a medianoche. Me despierta a medianoche, ¿cómo le ocurre? Mi familia y yo ya estamos durmiendo, pero bueno, ya me despertó. A ver, venga, vayas. Si no lo hace, por lo menos porque llegó inoportunamente, pues, pues amigo. Luego dice, pidan y se les darán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, al que busca haya, al que llama se le abre. Vuelve otra vez, unas preguntas, qué padre entre ustedes, si un hijo le pide un pez, le va a dar una serpiente, o si le pide un, un huevo, le va a dar un escorpión. Y esta comparación final es genial, si ustedes siendo, ay, medio malongos, van a dar cosas muy buenas, ¿cuánto más el Padre Celestial? Y yo creo que aquí nos falta mucha fe hermanos. Honoramos. Tal Y nos falta fe para que hermanos. Si ustedes es un medio bueno, pues, Miren, hermano, el Padre Celestial. Él sabe dar. es buenísimo. Cuánto, cuánto bondad no, cuánta no va a dar. Vamos a mirar los otros textos de la liturgia este domingo. A la primera lectura está tomada del libro de Génesis, capítulo 18. <ríe> es un texto un poco largo, queridos hermanos. En aquellos días el Señor dijo, El clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja, y si no, lo no sabré. Los hombres volvieron de allí y se irían a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y dijo, Es que vas a destruir al inocente con el culpable. Y si hay 50 inocentes en la ciudad, los vas a destruir. Lejos de mí, matar al inocente con el culpable. De modo que la suerte de los inocentes sea como el culpable. No, no, no. El Señor contestó: Si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención de sus 50 inocentes. Abraham respondió: Perdón, señor, si me atrevo a hablar. Yo soy un polvo de ceniza. Si faltan 5 para el número 50, te por 5 otra vez. Responde el Señor, no. Si encuentro el 45, no lo voy a destruir. Habrá insistido, Señor, quizás no encuentre más que 40. Él le dijo, atención a no los 40, no lo haré. Habrá seguido hablando, que no se falle, Señor, si sí, sigo... Sí, oh. Y si no encuentro, si no, 30. No lo haré si encuentro allí 30. Insiste, "Ahora, ya que me atrevo a hablar a mi Señor, si se encuentra 20, respondió el Señor. En atención a esos 20, no habrá contenido. Que no se enfade mi Señor, se si abre una vez más. Si encuentro solo 10, contestó el Señor. En atención a esos 10, no los destruye. Palabra de Dios. Como que no encontró ninguno, porque ya estamos todos al final de la historia. Dios destruyó a su uno. Segunda lectura, esta toma del apóstol San Pablo de los Colosenses, capítulo 2. Hermanos, por el bautismo, ustedes fueron sepultados con Cristo y han resucitado con Él por la fe en la fuerza de Dios, que los resiste entre los muertos. Ustedes, que estaban muertos por sus pecados y la incircuncisión de la carne, los vivificó con Él. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clamando en la cruz. Palabra de Dios. Volvamos otra vez al Evangelio. San Lucas capítulo 11, versículos de lo al 13. Está Jesús orando, su discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar. Jesús le enseña a orar, le enseña Padre. Y después insiste en cómo tiene que ser la oración. Debe ser una oración con fe, tiene que ser una oración insistente. Insistencia y con fe. Insistencia. ¿no? La parábola dice es, que va a golpear la medianoche al otro. Con fe. Dios nos da. Tan grande es el amor de Dios. Que Él que es bueno... Nosotros que somos medio, medio malo vamos a dar cosas buenas. mire el amor de Dios. Vamos a dar a todo, hermanos. Todo. Para terminar este primer momento, yo quiero invitarlos para que saltemos una frase. Un gesto de esta, de esta lectura. Yo, yo me quedo con la oración de Abraham. Señor, si me 45. Señor, si me 40. Señor, si me 30. Señor, supongamos que no haya sino veinte. Señor, solo hay diez. Solo hay diez. ¿Qué frase le marca esta palabra de este fin de semana? Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Vamos al segundo momento, mis queridos hermanos. Avanza el tiempo. Avanzamos en esta escalera espiritual también. Segundo momento. Respondemos en este segundo momento a la pregunta. ¿Qué me dice Dios? A mí el Señor eh, me está hablando de. ¿Cómo tengo que interceder? Una de mis funciones sacerdotales es orar por, por mi pueblo, por, por mi gente, por mis amigos, por mis hermanos. Y hoy escucho de Dios esa, esa intención, esa petición. Víctor, estás orando. fuerte me falta orar. y ese primer gesto de Jesús también Víctor estás orando, te ven orando ¿qué le dice Dios a usted? si quiere escribirlo, escríbalo ¿qué le está diciendo Dios a usted? este día bueno mis queridos hermanos vamos al tercer paso de esta escalera espiritual ¿qué le digo yo a Dios? respondemos la pregunta ¿qué le digo a Dios? hablemosle a Dios así sencillamente. Yo lo invito para que ahora le responda a Dios. Si Él me está diciendo que esté atento, que ore, te falta orar. Pues esta noche, Señor, yo quiero pedirte que me dé las fuerzas para orar. Pedirte, Señor, que me dé la perseverancia, la insistencia, me rinda muy fácil. Me canso muy fácil. Señor, soy tuyo. Señor. Gracias por todo. Señor. En tus manos me pongo. Amado oh, Dios. Recibe esta oración sencilla de este pobre pecador que tantas veces te ofendió. Esta oración confiada que te lleva este hijo tuyo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Vamos al cuarto paso. A la contemplación. Quiero invitarlos a que nos unamos a esta oración sencilla. No, si quieres seguirle, aún así en mis palabras. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Te dispuesto a todos, lo todos todo. Tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las que quieras. No deseo nada más, Dios. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Te doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón. Te doy todo porque te amo. Porque para mí, amarte es darme, entregarme en tus manos en mi vida. Con infinita confianza, porque Dios mío, yo te amo. Amén. Señor Dios, en tus me pongo. Amén. Vamos al quinto momento de este ratico. Es un ratico corto. Mis queridos hermanos, la acción. cómo aplicar esta palabra a la vida. ¿Cómo vivenciar esta palabra, mis queridos hermanos? Pues no hay de otra hermana, a orar. Yo quisiera invitarlos que aquí el domingo hagamos un acto de oración diferente al que hacemos es los días. Si voy al Santísimo, no puede ser eso. Si resolver no puede ser eso. Otro. Si estoy orando a las tres de la tarde, pues además de las 3 tengo que orar en otros Eso sí, porque vamos a incrementar nuestra oración estos días. No se sé, piense usted cómo puede crecer en su día de oración. Que María Santísima, ella. Interceda por nosotros, Jesús de las personas. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, y tú eres entre todas las mujeres y tú el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos pongo a estos hermanos, te pido por ellos los vatos, los que los guardes, que los protejas, que los libres de todo mal. Dios los bendiga. Los guardo y los protejo. Un abrazo para todos mis queridos hermanos. Que el Señor me los proteja.